Mira, aquí tenemos nada más y nada menos que... Ya va, ¿dónde se fue? Lil Pump. Lil Pump. Lil Pump. Lil Pump. Lil Pump. Y todo, mira... Cuchiquen, Gang, Gang, Gang, Gang, cuchiquen, Gang, no puedo y me empujó. sí lo logramos, uh, llegamos. What? Esto no lo sabía. Mira, estoy mal tejado. Mira, de aquí agarramos para entrar Si En cualquier vehículo, mira, cayeron al frente. Cayeron dos al frente, viste. Le metí, le metí un montón de tiros. No, ahora soy malísimo. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Uf No sé ni cómo le di, güey ¿Estás muerto? ¿Quién te mató? Ya va solo, Yo te vengo, yo te vengo Te venga Nah, guarda, en serio Qué malo soy Mira cuántos se lanzan, güey, ahora. Oh. oh, oh. ¿En serio? ¿No le pegué ninguna bala? Ah, yo disparándote a ti <risa> Ay, loco, me están, nos están disparando del frente Viene, viene, viene, viene, por dentro Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me eliminó, Dios mío, pero... Es que traspasó la pared Bueno, señores Señores, señores, aquí está un carrito de KFC Vamos a comer pollito aquí Oye, pero estos pollos cuadriculados Mira, una Coca-Cola y una hamburguesita y unos nuggets. <risa> <risa> Mano, ya alguien, ay, qué. ¿Qué? Ayúdame. <risa> Marico, aquí, abajo oh, oh, hoy uno. ¿Por esto? ¿Qué va a hacer? es tú! Ese eres tú Tú me dices, no soy yo Y yo empecé a disparar <ríe> Otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Eso es hack! ¿Cómo me va a disparar atrás de la pared? No, nah, ¡Qué juego de mierda! Nos lanzamos aquí mismo Creo que si sí llegamos a, a... Creo que eso es Central City, ¿no? ¿Hay nadie? Sí, sí hay gente. Dios mío, hay más gente que en cualquier otra parte. Lo maté. Vio la granada y se asustó. Mira otro. Muerto. Otro eliminado. Vamos... Te juro que escuché pasos aquí, güey. ¡Oh! Estamos ahí acostaditos. Eso. Eso. Tíralo. Ya te vi, amiguito. Y para allá y le voy a meter una granada en... Toda la, en toda la casilla, ajá. Ya van a ver esta jugada. Voy a meter la granada en toda la casilla. Él está ahí adentro, él sabe. Él sabe que voy a por él. Él sabe que voy a por él. Pero voy a meter la granada en toda la casilla. Lanzarla. Aquí, sí, tenía tres balas y entré como imbécil. No, no, no, no, no, por favor, por favor. uy, casi lo mato, loco.